Por ahí también el tema que nos atañe en esto el día de hoy, que es más ni menos eh, esta conservación. Hablando de los mayas, ¿tú crees que llegaron a tal iluminación que se los llevaron los seres de las estrellas a cuales a los cuales se adoraban? ¿O su civilización se extinguió porque no supieron administrar sus recursos? ¿Qué se tiene por sentado allá? ¿De qué lado? Aquí se cree, bueno, aquí se habla mucho de que fue más que otra cosa por guerra. <ríe> o sea, que venían de otros lados y que mejor se iban yendo hacia el sur. Y, y la gente que en algún momento he llegado a preguntar, oiga, ¿y usted qué por qué? ¿Cómo ve lo de los mayas? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Realmente se fueron al espacio o algo así? Dice, no, mi abuelo vivía aquí y después de la llegada de, de Porfirio Díaz, o sea, imagínate cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Llegó Porfirio Díaz, porque en ese entonces la península de Yucatán, toda la península, era prácticamente un país independiente a México. Entonces, todas las guerras, todo lo que ha sido para que Yucatán, la península de Yucatán forme parte de México, pues fue un proceso muy, pues muy sangriento, muy doloroso, tanto para la península como para la parte continental de México. Y todos dicen lo mismo, o sea, los mayas eran un pueblo... Eh, Sí, eran un pueblo devastador por todo su conocimiento, todo lo que manejaban, llegaban, dejaban pelón a un área, estaba la ciudad, se terminó, estudiaban dónde venía la próxima parte próspera para sí, y, y migraban, o sea, no era como que nomás se iban y no sé qué. La diferencia entre los mayas y otros pueblos es que los mayas sí guardaban un registro y decían, bueno, estuvimos aquí tantos bactuns, por cierto, Bactun 4.0 Estuvimos aquí una cuenta de tantos años 12, 12 años más o menos Que es la cuenta del Bactun Estuvimos aquí tantos Y durante todos estos años Estuvimos construyendo esto, esto y esto otro Bueno, se van, llévense este conocimiento A otra área Y allá lo aplicaban Esa es la diferencia Que tenían, por ejemplo, a otros pueblos no Y otros pueblos, por ejemplo, los mexicas Ellos empezaron a hacer ingeniería y todo eso Pero fue hasta mucho después Cuando ya llevaban un registro no es como, o sea, no era algo que los mexicas tuvieran como en, en su, irlo almacenando, o sea, va a haber muchos detractores y nos van a decir muchas cosas feas, sí, es necesario que los expertos nos platiquen aquí, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasaba en ese aspecto, pero los mexicas desde su camino de Aztlán hasta el momento en el que nos han contado, que la bandera se comió al águila sobre el nopal y todo eso. En ese momento, creo que ese es el único registro válido que hay. Y aquí no, aquí tenemos al Popol Vuh, tenemos un montón de libros mayas que en realidad solamente recuerdo el libro Popol Vuh, en donde sí vienen todos estos registros. Y el hecho que hayan llegado a un punto en el que había que demostrar que existe un número cero nos habla de que eran un pueblo ancestral que llevaba muchos registros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mexicas, pues un puñito ahí, bueno, pero ya no, no te doy nada. Bueno, entonces, ¿cómo representas que no hay nada? Ponle un cero. Aquí los mayas decían, ponle un cero, y ese cero ya te sirve para obtener otro número adicional, un 10, por ejemplo. Todos esos registros, entonces, si los mayas tuvieron contacto con, es, con extraterrestres o con, o con seres del espacio, por ejemplo, yo creo... Que realmente no es que se hayan ido con ellos creo que en algún momento tuvieron como la comunicación de sabes que vienen de allá, vienen más lejos, traen esto vete más para el sur o vete más hacia hacia la selva porque viene muy difícil vienen desde el mar y de eso por ejemplo en, en algunos libros sí se platica no que vienen de otro lado vienen, de, vienen por el mar y etcétera, etcétera pero vamos es algo tan misterioso que se trata como de Misti, ponerle misticismo, empaquetar toda la información pues para venderla al gringo panza roja, cuello rojo, panza alegre, para que, oh, los mayas, oh, sí, los mayas, fiesta latina, tequila. Y se pierde toda esa información que realmente es como la riqueza. Sin embargo, cuando ya se estudia desde otro punto de vista, pues ya podemos ver que sí, efectivamente, puede ser que, por ejemplo, el, el rey Pacal, la representación del rey Pacal, pues sí, sea como esta onda de venían en una nave y cosas así, o a lo mejor era algo que ellos se imaginaban, porque decían, o ¿cómo van a llegar desde allá? Ah, pues algo así o, o asado, o sea, está complicado saber que si es o no es. No creo que se hayan, no creo que hayan sido como extraterrestres, no creo que hayan tenido un contacto directo con extraterrestres o algo así, la verdad, no es, no es factible, no es comprobable, no es algo que diga si sí, hay un registro de esto. Pero sí creo que el conocimiento que ellos obtuvieron del espacio, de ver las estrellas y todo ese tipo de cosas, les dio como esa apertura por la que siempre luchamos aquí en La Voz del Pueblo, esa apertura en la mente que decían, ah bueno, si ahora observo de este lado que sale el sol, de este lado salió tal estrella y, y ya vi que si le da el sol a mi cosecha de aquí para acá sale más cosecha, entonces cosecho aquí y aquí siembro, un, un, siembro maíz, porque al maíz le sirve más, ¿no? Y acá siembro limones porque de este lado le da, la brisa del, le da la brisa del mar y hace que el limón florezca más y me dé mejores frutos. Eso sí es factible, más no que se hayan ido con los extraterrestres. Y aparte, entre los mismos pueblos, entre las mismas eh, ¿cómo digamos? comunidades mayas, pues se traían pique. Si una de repente ya era más poderosa que la otra, la otra se iba. Eso sí está de bosques que, que migraban. Y el, y el abuelo de este compañero que, que me platicaba, bueno, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que cuando vimos que Porfirio Díaz llegó por Chetumal, pues nosotros nos fuimos hacia Chiapas. Y sí, o sea, conforme vas observando los periodos mayas, vas viendo que, por ejemplo, Chiapas es, tiene muchas más construcciones, muchas más este, representaciones del pueblo maya que la parte norte de, de, de Yucatán. O sea, quiere decir que estos cuates llegaron, se empezaron a sentar, Tabasco, Campeche y fueron poblando así la península y conforme iba habiendo más problemas en la península se iban se iban ¿cómo se diríamos? desplazando hacia la parte sur de la península y luego otra vez se adentraron en Chiapas no se fueron así con los extraterrestres o desaparecieron de la nada como en los libros de la SEP. los libros de la SEP es que la cultura maya desapareció desapareció ah, como <risa> que desapareció, pues a dónde se fueron no, es que no se sabe ¿Cómo no se va a saber, o sea, hay trazos, y si observan, por ejemplo, todos los vestigios, pues se va viendo que, por ejemplo, de Chichen Itza, que es como el más grande, fue el más céntrico, fue el más alto, el más este, el que tuvo más poderío, pues dices, ah, es, el, es incluso el más bonito. Pero recordemos que Chichen Itza está restaurado. Chichen itza está restaurado por los 90, lo restauraron y dejaron esta maravilla que ahora es una maravilla del mundo. Entonces, tiene algo de occ occidentalización. Ya está restaurada de un modo occidental. Pero, por ejemplo, ya vas más hacia otra comunidad que se llama Cobá y ya ves vestigios mucho más burdos, mucho más toscos, que aún están intactos, tienen todavía este, selva y cosas así, pero no son tan rectos sus ángulos, sus, sus construcciones no son tan, como diríamos?, tan detalladas como lo es okay. Chichen Itza. Porque nos habla de que estos cuates a lo mejor venían desplazándose, no terminaron su construcción y ahí la dejaron, o si la terminaron, no consideraron elementos que consideraron en Chichen Itza. Entonces, cuando observas el comportamiento, dices, ah, pues aquí les costaba, aquí fue más fácil que progresaran, se fueron más al sur, era un poco más complicado porque eh, la tierra a lo mejor ya es un poco distinta al piso, a lo que era de este lado, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en la zona norte de Quintana Roo, escarbas, escarbas, escarbas, 30, 40 centímetros y la tierra se despolvorea, entonces... Es algo muy, muy complicado porque para estos cuates, pues ¿de dónde sacaban una piedrota, así una piedra cuadrada? Pues no, porque las piedras, la tierra blanca, conforme le metes presión o lo que sea, no aguanta tanto como una piedra volcánica del lado del Pacífico. Entonces, cuando tomas en cuenta todos esos elementos socioculturales, históricos o geográficos incluso, pues ya entiendes cómo fue el desplazamiento de los mayas. No estoy diciendo que yo lo entiendo al 100%, que soy un experto historiador, no lo soy. Simplemente estoy difundiendo lo que he aprendido en 10 años que llevo viviendo aquí. Pues sí, porque realmente opiniones hay muchas y teorías también del florecimiento y muerte de la civilización maya, pues también hay muchos autores y muchos investigadores que han dado su opinión ya al respecto de, de estos temas de, de los mayas. Y bueno, eh, como civilización moderna, nosotros se supone que deberíamos de tener ya otro tipo de visión al respecto de lo que son las guerras, porque estos pueblos se formaron a base de, de conflictos. Creo que es algo que nos sigue, ¿no, Néstor? Que nos sigue desde ese entonces, como ahora, pues está el conflicto de Rusia. Eh, ya hizo un contraataque importante recientemente en estos días Ucrania contra una población de rusos, que no sé si realmente esto desató la siguiente noticia, Néstor, porque estaba muy en tendencia que en Nueva York se hizo un, una publicación de un anuncio de un simulacro en caso de ataque nuclear. Esto, pues, obviamente nos dice entre líneas muchas cosas no queremos asegurar nada obviamente estamos repitiendo lo que los medios eh, de Estados Unidos dan a conocer al resto del mundo que es este, este protocolo de eh, acción en caso de un evento nuclear dentro de la ciudad de Nueva York que vendría siendo Manhattan ¿no? eh, esas partes aledañas el Bronx eh, todo el, toda la parte de la bahía que ya fue incluso, creo, eh, eh, atacada o, o fue por ahí eh, amenazada en la Segunda Guerra Mundial eh, por los aliados, ¿no? Entonces, creo que si Estados Unidos ahorita le estaba brindando ayuda, le está por lo menos enviando armas a Ucrania para eh, combatir a los rusos, Creo que ya no lo está viendo bien en primer lugar Vladimir, ya no lo está viendo bien China. Creo que por ahí hay una otra colisión que se van a reunir supuestamente en una exhibición militar en Venezuela. Va a estar China, Rusia y me parece que es Israel. No sé si estén eh, situando sus, sus piezas eh, estratégicas o realmente eh, solo sea eso, no una presencia militar. Armadas cerca de, del tío Sam, de nosotros también, obviamente, porque estamos aquí atrásito o abajito, de acuerdo al norte eh, geográfico, estamos abajito, entonces pues, somos el, el paso también, ¿no? habría que considerar eso en futuras ocasiones. Yo creo que allá el, el presidente de México ya fue a Estados Unidos y estuvo por ahí con Biden, ...para unos temas se supone políticos... ...allá entre los señores de la avanzada edad... ...y yo creo que también hablaron ya bajo la mesa y fuera de cámaras... ...de qué van a hacer si se pone loco Don Vladimir... ...y les quiere caer por el patio trasero a los gringos... ...¿o tú qué piensas? Híjole, está dificilísimo esa onda... Eh, ...me parece ridículo que quieran agarrar a Venezuela... O que venezuela diga sí, aquí somos estamos re bien ojo yo conozco cinco personas venezolanas con las cuales tengo mucho contacto por trabajo y todo eso hemos llegado a ser este, buenos compañeros vienen a comer a mi casa voy a su casa este incluso uno de ellos me invitó a su baby shower no pude ir y cosas así pero en fin conozco a gente de venezuela y dicen que México antes de la 4T era un lugar súper lleno de ilusiones, súper lleno de oportunidades que podían cambiarse de un trabajo a otro y siempre ir como en los caballos Un trabajo más poderoso, un trabajo en el que ya aprendieron otra cosa. Bueno, me cambio otro trabajo porque ahí voy a ganar más dinero. Me va a ir mejor en otro trabajo. Ahora ya puedo comprarme un telefonito, un lo que sea, porque allá en Venezuela no se podía Híjole, aquí hemos logrado comer carne de res un día sí, un día no, lunes, miércoles, viernes y a veces sábado y domingo. En Venezuela no se puede. No, yo no, lo, yo no lo creía. Yo no les decía, bueno, no puede ser. O sea, yo trato siempre de tener como en la media en la mente de, en serio, o sea, no son noticias amarillas. No, hermano, que no sé qué, mira, allá está muy feo. La, la, los billetes no alcanzan tú ves como lo han demostrado los otros este, youtubers no que un bonchezote de billetes equivale a unos cuantos dólares nada más y estas personas con las que he tenido un contacto súper cercano me han dicho que sí, efectivamente el, el dinero es ridículo que no les alcanza para una hamburguesa que tienen que andar este, pues vendiendo cosas y que luego a los que les venden tampoco tienen para, para pagar lo que les van a vender y que tampoco es como que puedan ellos sembrar algo porque llegan la policía y se los quita. Entonces, ¿por qué Venezuela aceptaría de Rusia, de China y de todos estos países primero que pongan cosas militares antes, una exhibición militar antes que una exhibición de comida o de cosas buenas para la gente de Venezuela? Me parece ridículo ese tipo de cosas. <risa> previo a mi malestar por ese tipo de cosas Y por lo mal que he sabido que la gente de Venezuela Lo pasa de muy buena mano De, fu de fuentes muy cercanas Entonces, previo a eso Ahora hablemos la parte de la guerra man. Estados Unidos Es como el viejo loco Que no pisen mi pasto Oiga, tranquilo, estoy pasando No pises mi pasto Me te, cambias de pa te cambias de acera No pases por mi pasto Cálmate, viejo O sea Está horrible porque ni siquiera está claro qué es lo que quieren hacer. Rusia, eh, Vladimir Putin dice que Ucrania tiene herederos de neonazis y que el sol negro y que no sé qué, y que Estados Unidos decía que Irak tenía armas de destrucción masiva. Entonces, el paralelismo que estamos observando es más o menos el mismo. ¿Y de dónde viene este conflicto? Bueno, pues quieren disfrazarlo para que después de forma pacífica, pues Rusia pueda obtener la ganancia de venderle gas a Alemania, de venderle cosas a Alemania sin tener que pasar por Ucrania. Ahora dice Vladimir Putin, pues me agarro Ucrania porque es como la extensión de mi patio, que está aquí, y pues ya no tengo que pasar más, Agarro Ucrania y ya paso directo a Alemania y ya no tengo que pagarle el impuesto a Ucrania y cobro lo que antes Ucrania me cobraba y lo se lo cobro directo a Alemania eso es lo que estamos lo que está pasando entonces si hay neonazis y todo eso seguramente los hay vamos aquí en México tenemos a los whitesicans entonces los morenazis. no dudo que haya neonazis también. no dudo que haya estos morenazis también no dudo que en Ucrania también haya ese tipo de manifestaciones ridículas pero no, no creo que Vladimir Putin sea así como que soy muy bueno y voy a acabar con los neonazis, con el sol negro y con toda esta amenaza. La verdad, no lo creo. Entonces, ¿dónde están los intereses o por qué los intereses? Pues son intereses económicos más que otra cosa. O sea, de tratar como de... Es que es equivalente a un asalto lo que está haciendo este güey. O sea, ya se la saben, mi gente, pero en Rusia, ¿no? Es ruski, ya se la sabiuski, gentoski. ¡Ja, <risa> Porque a final de cuentas es lo que está haciendo Quiere quitarle su terreno a Ucrania Para venderle más cosas a Alemania Sin tener que pagar el arancel intermediario Y usan de pretexto Usan este pretexto De que antes Ucrania era parte de México Y entonces cuando Digo perdón Que antes Texas. Ucrania era parte de Rusia pues es, que, es que hay una comparativa Hay una información en la que dicen Yo no puedo tomar Vladimir Putin dijo yo no puedo tomar Ucrania pero Estados Unidos sí tomó Texas de México. Fue lo que quise, pero se me chocaron las ideas. Vladimir Putin eso incluso puso, puso de ejemplo. Estados Unidos sí pudo robarse Texas, sí pudo robarse California, Los Ángeles y todas estas cosas. ¿Yo por qué no puedo tomar Ucrania? Y es el mismo. Entonces imagínate que en todo ese inter, nosotros los mexas nos volvemos locos y queremos ir por ese territorio que nos pertenecía, ¿no? Digo, a mí me mm -hmm. qué rigordo estarme lamiendo la herida de hace 500 años de... Nos robaron California, <risa> nos robaron Texas. Sí, nos la robaron y ahora qué bueno que se lo llevaron. Ahí hay puro loco, racista y entre los alumnos se balacean. Qué bueno, vamos a progresar con lo que tenemos aquí. Eso es otro... Me, me exalta mucho eso, Que ¿no? <risa> me, me rigordo. Hay, hay video el... de las armas también. También <risa> vean el video de las armas. Todo Facebook se, se, se infestó de este tipo de cosas de... Nos robaron el territorio. Sí, y bueno, y nos lo robaron. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No, bueno, pero ese es otro tema. Regresando a los de Ucrania. Regresando a los de Ucrania. ¿no? Rusia dice que quiere ese pedazo. Pero entonces Ucrania dice, Estados Unidos, ayúdame. Yo también formo parte del Atlántico Norte. Cuando geográficamente Ucrania ni siquiera toca el Atlántico. Pero quiere formar parte del Atlántico Norte. De esta asociación de locos llenos de armas. En el que si te metes con uno, te metes con todos. Entonces, ¿por qué quisiera hacer esto Ucrania? Pues para que Estados Unidos dijera, a ver, voy a poner aquí un rifle, una bomba, un misil, apuntando hacia Moscú. Y así Moscú ya no puede venir. Y el otro ve eso y se ofende. Entonces, uh -huh. por ahí va el asunto. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Pues va a buscar otros loquitos, como Nicolás Maduro, como el que está ahorita de títere de los herederos de los Castro, en Cuba... Y van a decirle que el, los Estados Unidos son lo peor y que no sé qué. Y nos han mantenido bajo el sometimiento, etcétera, etcétera. Digo, afortunadamente nuestro presidente fue a dormir ahí al sillón junto a Biden. Y no creo que se preste a estas locuras. Por favor, no creo. ¿vale? Es más, si no se presta, soy capaz de votar para que se relija Andrés Manuel López Obrador. Se, se va a quedar en video, pero bueno. Si, si no se presta a estas locuras... Ruso, con eso vamos chinas. a abrir el capítulo. Entonces, yo creo que es, está bien, o sea, esa parte, porque a final de cuentas, ¿por qué subir a un conflicto de ese nivel cuando a final de cuentas pues, son cosas comerciales? O sea, va, par, va por parte de la comercialización. Y cuando hayas cuando, ¿qué va a pasar con Rusia, por ejemplo, cuando haya matado a todos los ucranianos? ¿En serio? ¿Cómo, ¿Con qué cara Alemania? Va a decir, ay, sí, te compro el gas, ¿eh? Va sobre, que pase sobre los cadáveres de todos los ucranianos que ya mataste aquí. Sí, qué bueno que los mataste porque eran neonazis y ya tenían amenazada a Polonia, porque a Polonia siempre los nazis son los que le ¿no? Entonces... Les abriría mí, viejos recuerdos que no quieren tocar. Exacto, o sea, y Alemania no puede ni mencionar la palabra, esta palabra, ¿no? Ni mencionar al señor este el bigotito chistoso. Entonces, no sé... O, o de plano, como siempre lo hemos dicho aquí en La voz del Pueblo, si usted es experto y considera que nos estamos equivocando en esta parte déjenlo en los comentarios porque la verdad me parece algo bastante híjole, no quiero decirlo pero yo creo que se amerita se están midiendo el pene para ver quién lo tiene más grande entre Rusia y no sé qué pasando sobre Ucrania y pasando sobre todos los que se vayan a dejar y todos los que crean estas ridiculeces China, yo creo que China no creo que se preste, porque China tiene un, un comercio en, que, que ha crecido demasiado, que, el, que su gente también, eh, yo trabajé cinco años con gente de China y ellos decían que les impresionaba mucho cómo era el mundo afuera, que les maravillaba la libertad que hay en México, ¿no? que en México no pasa nada, que no, no hay con que ...sistemáticamente, tú eres más chino que este otro chino de acá, vete para allá... ...no, les encantaba que podían salir con quien quisieran, hacia donde fuera... ...que era una libertad enorme la que vivían aquí... ...entonces, yo creo que a nivel de pueblo, a nivel de ciudadanos... ...no están de acuerdo con estas ridiculeces... ...y yo creo que a Xi Jinping le conviene más... ...tener estos lazos comerciales en los que está vendiendo autos, fabrica todo... Este, no hay cosa en el mundo que no esté hecha en China le conviene más esa parte que aventar un montón de bombas y entonces ahorita lo que estamos viendo con esta amenaza a New York a la ciudad de New York, con esta amenaza atómica, con esta amenaza nuclear es la paranoia del, del güero, de los güeros ahí pensando que, híjole, es que nos van a atacar los terroristas, como cuando los atacó Bin Laden y los atacaron las torres, les atacaron las torres gemelas y las se torres y todo eso, las armas de destrucción masiva. ¿Y, ¿Y quién va a ser? ¿Va a ser Rusia? ¿Va a ser Corea del Norte? La verdad, yo lo dudo. Yo creo que si hay un ataque de esa magnitud en este momento, o si hay esta amenaza, viene de adentro. Y viene de sus medios de comunicación, viene de sus medios informativos, en los que, por ejemplo, estaba yo viendo varios, varias fuentes las fuentes gringas la NBC la Fox la este, otra, otro canal gringo de noticias dije que pues esto no, no tiene ningún sentido parece que les dieron el guión a todos es que la amenaza nuclear sobre la ciudad de Estados Unidos sobre la ciudad de Nueva York está presente está inminente y, y unos ponían imágenes del metro donde había mucha gente otros ponían imágenes de los centros comerciales otros ponían imágenes del Rockefeller Center donde parecía que había mucha más gente vulnerable tratando como de meter el miedo de, este, de esta inminente amenaza nuclear entonces yo la verdad en este punto y viendo cómo se ha manejado Estados Unidos en los últimos 30 años en los que él solito se pisó la pata así para decir que los árabes tan malos con un corta uñas habían capturado los aviones que cayeron sobre las torres gemelas siendo que fue un ataque de entre ellos mismos o sea, no creo que haya una amenaza real, o sea, como tal, que diga que Corea del Norte, Estados este, Rusia, que otros Venezuela, digan ahorita mismo, sí, ataquemos directamente antes de que Estados Unidos nos haga cualquier cosa. Y están tomando de pretexto el asunto con Ucrania. Por eso ahorita todos los otros países que están ahí pegaditos, este, pues nadie le dio bola a Ucrania, ¿eh? O sea, todos dijeron, sí, ahorita que te vamos a esperar tantito porque. No tenemos una amenaza real y que, man, que, que Rusia nos haga el favor de deshacerse de unos cuantos neonazis por ahí, pues no pasa nada. Está bien, o sea, sí está feo que estén bombardeando a las familias, a los niños, las, todas las, la Deutsche Welle, la BBC de Londres, ahí de somos un país de, son, no son, ¿cómo decía una noticia que me hizo hasta enojar? Ah, ya, <risa> decían. No es un país tercermundista de África, no es un país, este, no es Siria. Lo que estamos viendo es gente blanca cristiana de Ucrania pasando problemas de la guerra. Por favor, o sea, seas verde, morado, blanco lo que sea, es guerra, es gente que está sufriendo. Pero llevarlo a este punto, tanto de extremo mediático como de lo que están haciendo, pues me parece ridículo nada más para cobrar unas cuantas cosas. Además, ¿qué va a ganar Putin?, si sí, la economía de petróleo, gas y todos sus derivados está en dólares. ¿no? Por eso fue el conflicto con Siria. Siria dijo: Yo no quiero que mi, petróleo, que mi petróleo se venda en dólares. Mi petróleo se le va a vender en euros a los países europeos. La Unión Europea, maravillada, porque pues, en aquel entonces dice: No, bueno, nos sale más barato comprarlo aquí en, en Siria, en estos países donde están más cerca, nos sale más barato comprar el petróleo, el traslado, lo que sea, que estárselo comprando en dólares, el traslado y todo eso, pues es mejor y Estados Unidos. Y no, terroristas, no quiero Ajá. romantizar que todos estos tiranos y eso este, hacían bien por el pueblo, no, no lo sé, no estoy seguro, no viví ahí, no conozco a nadie, pero a final de cuentas ese era como su, su principal pretexto, su principal chivo expiatorio, y todos los países que han querido hacer eso, pues tienen esos problemas. Todos los que quieren yo no quiero tantito nada que ver con los dólares. O sea, sí me caes muy bien y todo, pero espérame tantito. Tienen ese problema. De ahí vienen los conflictos con Venezuela. Venezuela también dijo, yo también, yo le voy a vender este petróleo acá, a, a, a, de este lado a los chinos. Y se lo voy a vender en su moneda local. ¿No? Pues Xi, Xi Jinping, ¿cuántos años tiene de presidente? Dijo, perfecto. Y ahí están los conflictos con Venezuela ahí está de que ahora, ah, no me vas a vender el petróleo no, no te lo vendo, ah, entonces no te como no te voy a comprar petróleo no te voy a vender derivados no te voy a dar esto, no te voy a dar lo otro y ahí está la decadencia de, de la economía venezolana y eso es lo que está pasando ahorita Rusia quiere vender a través de Ucrania deshaciéndose de los ucranianos y diciendo que ese territorio era de ellos y todas esas payasas, está diciendo Putin, quiere vender por ahí todo, todo lo que ellos producen pero quiere cobrarlo en euros. Sin embargo, los tratados que dicen que no pueden invadir y todo ese tipo de cosas ha impedido que sea un poco más fuerte. Si tienen o no tienen la, el armamento, las bombas atómicas, las bombas nucleares, ya es otra cosa. Por acá, por acá, por acá eh, tenemos el enlace a un video donde analizamos el arsenal de cada de cada uno de estos países. Entonces sí puede ser. Sin embargo, no creo que Vladimir Putin haya consolidado ya una estrategia como tal. Te lo digo porque yo creo que Xi Jinping en su mente, en su, en su forma de pensar, creo que le conviene más el comercio pacífico que está teniendo ahorita, la dominación del mundo con el TikTok, desde luego que sí le conviene más, que arriesgar a sus militares, que arriesgar sus bases, invertir dinero nada más en tirarlo en bomba. O sea, creo que por ahí va el asunto de Xi Jinping. Y Xi Jinping qué es lo que hace, pues te como matar a sus China. propios clientes del ¿no? resto del mundo. No Exacto, se va a disparar en el ¿cómo pie. ¿Cómo va a atacar China a, a sus clientes? ¿Cómo va a atacar China al, al, a sus principales clientes? ¿La verdad que esa parte, yo creo por eso no hemos visto tanta acción de Xi Jinping que diga como que como que se han tenido ahí de Oye, vamos a atacar y Xi Jinping dice, sí, déjame pensarlo ahorita porque pues yo no, yo por ahí no le hago ahorita. Pero sí, sí, estoy contigo. eh. Sí, sí, veo cómo estás atacando y sí veo que está muy injusto lo que te están haciendo. Sí, sí, sí. Pero no ha habido una respuesta contundente de China que diga, sí, también mis bases militares van a estar aquí frente a Japón, ¿no? Que sería el primer este, país aliado que, que correría peligro de aquel lado, ¿no? Japón, porque Japón pues tiene estas este, ondas de que no tiene un ejército consolidado, tiene bastantes problemas ahí ahorita Japón precisamente por lo que le hicieron los gringos ¿no? Por, por, por sus bombas ¿no? por, cosa de por entonces, cierto <risa> entonces Japón dice bueno yo no me meto en problemas, eh. ahorita yo tengo aquí como que muchos asuntos que arreglar y allá arreglense ustedes pero de ese punto de vista por ejemplo si se alía Corea del Norte con China, pues ahora sí Japón, a ver ahora sí nos las pagas todas juntas ya no tiene ningún sentido, y mucho menos el pueblo japonés, que es un pueblo que dijo, sí, nos bombardearon, estuvo bien feo, perdimos gente, qué horrible, vamos a sacudirnos, vamos a limpiarnos la cara y trabajemos a futuro. Y Japón es la potencia que es gracias a eso. No andan ahí lamentos de la herida, de, ay, nos tiraron unas bombas, somos bien pobres porque nos tiraron unas bombas, como cierto país que conocemos que no deja de lamerse 500 años de dolor, de saqueo de todas esas cosas de los españoles, ¿no? De oro. Que ya nos regalen de Uganda unas cuantas toneladas para recuperarlo. Ándale con Uganda. <risa> <risa> es un conflicto de bastante sacado así de, de la manga, de la nada. Dices, bueno, que de dónde saca este señor eso, ¿no? Sí hay neonazis, no lo estoy negando, Sí hay neonazis, sí está el sol negro. ...sí están este, estos cuates de supremacía blanca y todo eso... ...sí, sí están, o sea, sí existen... ...no estamos diciendo que no existan... ...pero de ahí a que eso sea el principio... ...es como si aquí dijeras... Va, ...Estados Unidos diga... ...vamos a invadir México porque... ...según el destino manifiesto... ...todo América nos corresponde... ...pero como en México están estos... ...este... ...White ...que creen que son dueños de México... ...y no nos dejan pasar... ...y tienen oprimido al resto del pueblo... ...con trabajos pesados, todo ese tipo de cosas... ...los tienen oprimidos y no los dejan progresar... ...pues vamos a invadir México para matar a todos estos... cans ...así de ridículo suena el, el conflicto Rusia-Ucrania... ...¿por qué? porque dices... ...bueno, ¿quiere, ¿qué quieres hacer Estados Unidos? ...no, pues quiero bajar hacia allá hasta las Argentinas... ...y todo eso porque el destino manifiesto dice... ...que América es para los americanos... ...no, pues bájale, o sea... ...también nosotros somos... ...no, solo América somos nosotros los güeros... ...que hablamos este, inglés y nada más... Y en ese momento dice, bueno, nos estorban, nos estorban en México los white chickens. ¿Qué pretexto le ponemos? ¿Qué pretexto le ponemos? Ah, tienen de esclavo a la demás gente. Les roban de su dinero, sus salarios, con los impuestos, estos políticos. Entonces, vamos a llevarles justicia y libertad. ¿Suena ridículo? Desde luego que lo suena. Pero es exactamente lo mismo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania. O sea, vamos, si existen estas amenazas, pues... Pero no es como para que bombardees un centro comercial de, de donde hay gente disfrutando, donde hay gente comiendo, viendo películas, lo que sea. Acabamos de ver bombardeos en centros comerciales, en escuelas, en hospitales. O sea, a este cuate ya se le voló o a los rusos estos ya se enfermaron de poder. Y esto está mal. no, es una crítica que tú digas milimétrica contra los líderes eh, neonazis y ese tipo de cosas. No lo es es una aviéntale si al que le pegue y si no, pues es, decimos que es por esto y ya pasamos, aparte Ucrania siempre fue parte de Rusia u, u, y, y suena ridículo el pretexto es como si nosotros mexicanos quisiéramos ya puse el ejemplo, nosotros mexicanos nos queremos pasar hasta Seattle, hasta Canadá, hasta el norte, porque todo eso siempre fue de México, y, no, y pasamos sobre el que sea, suena ridículo, suena ridículo así está la cosa, entonces escalará más el conflicto a que ataquen a los gringos la verdad, este servidor esta persona, Néstor Sofonías tercero de La Voz del Pueblo y de XHT Web, considera que no, no van a atacar a los gringos en su estado, otros países o sea, Rusia, ni China, ni Corea del Norte van a atacar a Estados Unidos directamente, si hay un ataque si hay una manifestación es entre ellos mismos, vamos no acaban de pasar estas cosas tan horribles en las escuelas no tienen su maldita segunda enmienda, ay sí, que no sé qué Prefieren quitarle el derecho a las mujeres a elegir qué hacer con su cuerpo. Eh, quieren quitarles eso del aborto a las mujeres antes que tocar una sola coma, un solo punto a la maldita segunda enmienda. Pues son ellos. Si de repente sabemos que hay algo, pues son los mismos gringos. No se si acaban de atacar ellos el mismo 4 de julio. El mismo 4 de julio hubo una balacera. Pues se supone que es el día más gringo. Me imagino. Quiero pensar que pues es el día más gringo. Segunda enmienda. Armas. Qué rara forma cohetes. de festejar tienen ustedes. No sé, sí, no. Ya hasta por ahí salió un videillo de que se les prendió toda la pirotecnia ahí en el carro y hicieron un San Quintín ahí de, de cohetes. Y bueno, les fue bastante mal, yo creo. Eh, en estos días también se oyó por ahí también de una balacera por lo mismo de las festividades de, de 4 de julio y posteriores eh, secuelas que realmente no nos hacen caso ahí está la solución inventarían las de chips eh, sensores de, de alarma cuando estén cerca o alguien tenga una multitud una pistola de cargas potentes se active el chip eh, vámonos arrestado no puede estar con eso aquí manito pero bueno hay que cerrar esta idea de este programa que ha estado por lo más interesante se fue un mix entre la voz de la galaxia y la voz del pueblo <risa> Ya nos está gustando hacer los mixes. Muy interesante por ahí. Vamos a decir ya el nombre del ganador. Eh, Tienes por ahí el dato, Néstor. ¿O ¿Qué le hacemos ahí? Para cerrar, felicidades por haber participado en esta encuesta. En esta dinámica que con mucho cariño traemos hasta ustedes. Para que pues, eh, realmente la puedan, puedan disfrutar de los videos, y, eh, pues, salir beneficiados de esta, de esta manera, ¿no? Eh, ahí ya tenemos eh, los resultados, estuvo reñido, algunas eh, respuestas muy chistosas, nos pusieron por ahí que HTWeb, eh, XHTWeb era un YouTube, que <risa> era un tipo de YouTube, puede ser, que quería decir que era un canal de YouTube, pero... Yo creo que se le fue por ahí la onda al carnalito ese que nos lo puso. Eh, eh, hay gente que sí le batalló ahí con algunas preguntas, pero el resto realmente la fuimos diciendo aquí en, en los episodios del programa. Vamos ahora a dar a conocer ganador o ganadora. Vamos a darle un redoble, redoble triple. Sí. Usted, Sí. los programas de televisión que van a expulsar a, a uno del, del programa y haciéndole el tiempo a la producción para que nos dé un poquito más de vistas y hasta se le fue el audio casualmente se le fue el audio a Néstor ahí está mira, bueno bueno bueno tú habla yo te leo los labios por ahí ya tenemos al, al buen Néstor con el nombre del ganador o oh, la ganadora. Atentos. ¿Sí? Atentos, por favor. Tiene las fanfarrias, ahí las tienes. que se las ponemos en producción. ¿sí? La ganadora, sí es ganadora, Cecilia Rodríguez Torres nos envió el correo correcto. Así es, XHT Web, no es un YouTube. XHT Web no es este, ¿cómo? me pusieron un YouTube, me pusieron un blog, me pusieron un este, canal de YouTube. Que si sí, bajo el concepto de canal de YouTube sí lo es, sí lo es, pero había que leer un poquito la descripción. La descripción es: ¿Qué es XHT Web? Es una cadena digital de medios y de comunicación y entretenimiento para que quede claro y asentado. Siguiente pregunta, ¿qué es, no, ¿cuáles son los productos de Grupo que Crecrimsa? Que era el, el patrocinador de esta dinámica. Número uno, gel antibacterial. Número dos, este, también es el líquido sanitizante. Y aquí Cecilia Rodríguez Torres nos agregó limpieza de chillers, mantenimiento de calderas, entre otros. eso fue un buen detalle que haya entrado a la página de Grupo Crecrimsa.com porque se dio cuenta de todos estos servicios y eso en verdad que nos ayuda mucho porque... La persona aquí, Grupo Crepinza, que nos contactó para que difundiéramos sus servicios, ya vio que sí entró la gente a ver sus productos y sus servicios. Número tres, ¿cuál es la frase que siempre decimos en la voz, del, en la voz de la galaxia cuando sabemos que algo es pero no es? Número, la frase es, ya sé que es, ya sé que no es, ahora dime que sí es. Esa es la frase. Número tres, ¿cuál fue nuestro, principio, nuestro primer programa en la voz del pueblo el metaverso hablamos del metaverso en el primer programa de la voz del pueblo así que ella se ve que hizo su tarea estuvo muy pendiente de los videos. hasta allá le vamos a enviar su tarjeta vía correo electrónico por ahí del 30 de julio estaremos mandándole ya la confirmación de la, de la tarjeta de amazon de regalo de 500 pesos este súper es importantísimo no se les vaya a olvidar que viene la siguiente dinámica, ya les estaremos platicando de qué va la siguiente dinámica para que se suscriban y no dejen de participar, y, y ya, ya vieron que aquí está ya la, los resultados de esta dinámica, porque no es un sorteo, no fue al azar, no fue cosa de, a mí denme denmela, nada, hubo un cuate que me dijo que era empresario y que quería invertir con nosotros, pero que Necesitaba esos 500 pesos para su campaña de no sé qué, que por favor se las... vato. ¡En serio! ¡No puedo <risa> creerlo! O sea, no quiero verme como el son este del Jacobo Wong pero... Vamos, si eres alguien que tiene internet no necesitas eso. O sea, no te creo. Era cosa de ver los videos, ver los videos, leer las descripciones... Eh, Incluso dejar comentarios en los videos de YouTube y la próxima campaña viene por ahí. El que más participe, el que más nos siga en las redes sociales La Voz del Pueblo y XHTweb.com.mx va a tener más posibilidades de participar. Bueno, no de participar, más posibilidades de obtener un reconocimiento y su tarjetota de 500 pesos de lo que quiera. Así es, y por ahí para el aniversario del de, primer año del canal de este proyecto que nos llena de tanta emoción siempre, ya estoy proponiendo regalar alguno de estos monitos que están por acá atrás haciéndome guardia, ya elegiré cuál ahí lo vamos a empezar a poner ya cercano a la fecha del aniversario del primer año de La Voz de Puebla MX, claro que sí, por si a, a ustedes les gusta este tipo de cosas o quieren empezar en el mundo del coleccionismo, o tal vez incluso lo quieren destapar para dárselo a su chamaco para jugar, pues adelante, siendo suyo le pueden hacer lo que quieran. Y bueno, mi Néstor, hasta ahí quedó el tema del día Ay, de no, hoy. No, no, no, no, tiempo, tiempo, tiempo, sí es cierto, viene el aniversario de la voz del pueblo, entonces quiero anunciar que recientemente abrí un canal de relojes, exclusivamente de relojes, el canal se llama Tic Tac, así como cuando le hace el reloj, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. Suscríbanse a ese canal también. Para que mientras más personas se suscriban, de este aniversario de La Voz del Pueblo, vamos a hacerles un bonito detalle. No va a ser un Rolex, no va a ser un Patek Philippe, no va a ser un Hamilton, un Casio. Calidad, desarrollo, desempeño y sobre todo ustedes van a ver las, las este, reseñas de los relojes Casio en el canal Tic Tac. Van a saber que es un buen producto. Suscríbanse y también de regalo para la, celebrar La Voz del Pueblo, celebrar un año, un año de La Voz del Pueblo. Vamos a regalar con el canal Tic un relojito, un relojito un casi, o a lo mejor un clásico G-Shock, porque aquel canal pues, no monetiza, todavía no monetiza, pero a final de cuentas va a ser parte de que si ustedes se suscriben, pues es esta celebración, porque vean que siempre hay beneficios aquí en La Voz del Pueblo para todos, porque su voz es nuestra voz. Es correcto, Néstor. Pues de ahí quedó, amigos, miren, nos estamos poniendo guapos, ahora sí, como dicen aquí en el barrio, eh, con mucho gusto lo hacemos para todos ustedes y además pueden ganar cosas como aquí mi estimada eh, Cecilia Rodríguez. Ella estará diciendo posteriormente el contacto de dónde es y de dónde nos mandó su comunicación para que ustedes precisamente como ella puedan ser ganadores de estas dinámicas que tenemos aquí. Y bueno, si ustedes también están interesados en mandarnos alguna cosa que podamos regalarle al público de La Voz del Pueblo MX les pueden enviar eh, bueno, nos pueden enviar contacto arroba xhtweb.com.mx y decirnos, ¿sabes qué? quiero que regales mi producto en tu programa, etcétera y, y también en el eh, Telegram de La Voz del Pueblo ya lo pueden buscar ahí como canal ya también aparece La Voz del Pueblo MX en Telegram o en el número que está en Facebook, ahí está directamente el número de teléfono que yo tengo asociado para contestar directamente los mensajes en el grupo de La Voz del Pueblo MX desde WhatsApp. Ya estamos también ahí, o Twitter, por donde usted se le ocurra contactarnos, ahí podemos también decirles a nosotros, nos interesa eh, patrocinar su programa, enviarles algo, para todo su público y aquí con mucho gusto lo podemos distribuir ¿Quieres cerrar con algo tu participación, Néstor? No, para, para, para nada, todo quedó ya clarísimo, así que no olviden suscribirse no olviden compartir este mensaje porque a final de cuentas, mientras más aplaudan, mientras más banda, haya, ya vieron que más beneficios y estamos llegando a más cosas y se viene, por ejemplo, ahorita el proyecto vamos a hacer, ya uh, impulsar una iniciativa para que ya hagamos una grabación en Querétaro, para que platiquemos ya en una charla, incluso ver la posibilidad de que si ustedes son de Querétaro o de la Ciudad de México o algo así, hagamos una voz del pueblo con varias personas y platiquemos todos en, en un Starbucks, nos llevemos un café y una experiencia, una experiencia muy agradable, más que, el, más que el marketing en sí del Starbucks, pues la experiencia de que conozcamos a toda la banda que nos deja sus mensajes, que comparte nuestros videos y que se han suscrito aquí, está la iniciativa hay que llevarla a cabo, hay que trabajarla un poquito más, pero ahí vamos avanzando. Ahí está, sí, nos gusta ser cercanos con todas las personas. Son el pueblo como nosotros, no nos consideramos celebridades ni mucho menos, y obviamente apreciamos mucho sus comentarios y nos encantaría que estuvieran en algún momento, pues físicamente aquí con nosotros o en algún sitio en común donde podamos, pues ahí deliberar y compartir ideas que eh, para nosotros los puntos de vista distintos pues siempre son bien recibidos eh, sin más pues me despido por aquí en todas las redes sociales recuerden seguir también el podcast en audio en Spotify en Amazon Music en Anchor Google Podcast y muchos más que por ahí se estarán abriendo por lo, por lo menos esos están ahí ya eh, pendientes y ya están los eh, videos más recientes en audio subidos por si no tienes tiempo de ir eh, viéndonos, en, por ejemplo, cuando manejas, pues puedes decirle, Alexa, pon la voz del pueblo, y Alexa te va a contestar. Aquí tienes la voz del pueblo MX en Spotify. Ahí está Alexa, ya te encuentra la voz del pueblo. Es correcto, ya estamos ahí. Pídele a Alexa la voz del pueblo y vamos a reproducirnos en, inmediatamente. Muchas gracias. Y hasta la próxima.